Pedro Jacobo realizó la visita este viernes, donde consideró urgente la intervención del gobierno en la zona norte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que Ya que hay unos aparatos trabajando en la tercera etapa de los jardines, como van a inaugurar una escuela, ...hay equipos trabajando, equipos pesados. Eh, ...nosotros venimos a... ...a, a exigirle al gobernador... ...que esos equipos que están trabajando ahí... ...se hable con el gobierno central... ...para que lo deje en esos sectores... ...ya que todos esos sectores... ...están completamente deteriorados... ...para que esos mismos equipos... ...hagan su trabajo ahí... ...por eso nosotros venimos aquí hoy del gobernador... ...para que ahí se comprometa con nosotros... ...que esos aparatos... ...los van a dejar en esos sectores... ...ya que la comunidad... Eh, parte de la comunidad de ahí de la segunda etapa quería ayer eh, parar ese trabajo, ya que ellos tienen una meta nada más para hacerlo y nosotros le pedimos que no, que se aguantaran, que iban a hacer una cita con el gobernador, eh, la hicimos y dijo que, que pasaran por aquí y a eso vamos, cualquier cosa nosotros le vamos a informar lo que pasa, lo que pasará aquí en adelante. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.